No. Eh, tengo a Wilhelm Brito en. Ah, sí, a Wilhelm que me excuse, que Wilgen, porque se me cagó el teléfono. Cuando me estaba llamando, es se importante. me apagó el teléfono y lo acabo Wilgen de conectar Brito. aquí. Buenos días, hermano. Un momentito. Está en el aire. Bueno, estamos ahí? Mira, lo que Francis planteó al comienzo es así como Francis lo planteó. Nosotros aquí, aquí hoy, porque qué sucedió en este proceso? Y en la mayoría del proceso. Que los presidentes de colegio no están altos para trabajar, lamentablemente, y las actas las la descuadran completamente. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? No, ¿Qué hicimos? ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos ya como cuatro o cinco días casi amaneciendo aquí en la Junta. Todas las actas que están descuadradas, pues las estamos cuadrando y entonces las estamos llevando como, como Dios manda, ¿no? Sí. Pero lo que no procede, Francis, es que vayan frente a la Junta, como está haciendo la Guarana, a aprender de verdad, a crear problemas, a hacer no, un show. Ya. ¿Qué? Lo que tú, hay, hay cosas legales que se, se manejan legalmente. Totalmente. Y no es que estén haciendo, mandando un grupo a crear problemas. noche vi, a bueno, aprendí, a verla. las cosas no son así. Pero, mayúscula. Es un proceso democrático. El que perdió, perdió. Sí. y creo es que, es que se está la derrota. Pero ¿qué sucede? Que hay mucha gente que, que no son deportistas. Yo quisiera que vinieran todos y que practican deporte. Porque los <laughs> kind of deportistas... Y, pero, Wilhelm Wilhelm Virgen. Virgen, Virgen. Virgen, Virgen. Que, que los chicos, alguien dice, por ejemplo, la pelota, ¿uno lo va a perder? Entonces, la, a veces la política el político no entiende eso? William, William. Eh, eh, te tengo una pregunta te yo una entiendo pregunta. perfectamente eso eh, dice, es telefónica muchachos eh, eh, entiendo eso de que, que el que ganó ganó y el que perdió perdió, ahora bien eh, si hay esos descuadres y ellos están solicitando el reconteo no veo cuál es la dificultad de volver a contar porque y precisamente el que ganó ganó y el que perdió perdió y esos votos están ahí ¿Escuchaste? No, no, no, no escuché. Mira, no dice él, dice el Yang Yang, que ¿cuál es la razón por la que la Junta en Las Guaranas, con una solicitud que es propia del proceso y de gente Ajá. que se siente afectada, no le hagan complacer ¿Volver la a solicitó, volver a contar y validar, y ahí se despejan los, ya. los miedos y perdimos? <risa> O o ganamos. Ganamos. ¿Qué dices de, sobre eso? Mira, mira Francis, en, un, en una situación que se, ta, que, se, que se da, tú no puedes coger toda la barija y contarla todo, porque ¿qué es lo que pasa? Que las cartas que están descuadradas, esas son las que hay que trabajarlas, otras son las también. Ah, bueno, sí, es cierto. Es, las cartas una... ahora. Es, es una es facilitación del trabajo. Un... Un... Se, se arregla ahí con los legados y los magistrados sí. y ahí se, se llega a un feliz término Ya. ¿Cómo está haciendo aquí San Francisco una pregunta bien ah, no hermano bien hermano, no tiene el ciudadano de la guarana derecho a pedir reconteo, de todo bueno, tú sabes que un proceso democrático todo el mundo tiene derecho a Hacer las cosas de, de sí, democráticamente. ¿no? Sí. Eso, claro, claro que sí. Lo que estoy planteando es que si hay alta que está correcta, eso no hay que tocarla, Fulvio. Sí. Bueno, Gracias, bueno, señora, la gra Señores, mira, claro, por Señores, orientación son, son 20 okay. cositas. No, cosita. Nos dice el coordinador del programa que está trabajando vía online. Nos está coordinando de, de sí, vía ah, no. online, Déjame. que sigamos leyendo los whatsapp gracias. y que nos vamos a la... Gracias. No, eh, no la pausa Israel no. que toca, es el eh, tema mío. Vamos, <risa> eh, gracias eh, a doctor, vamos a robar el tiempo también. A doctor Kim eh, tenemos mucho whatsapp, vamos a leerle. Dice Yocasta de Vista al Valle, eh, miren esta denuncia que ella hace, o oh, eh, buenos días para todos, ¿qué vamos a hacer los que trabajamos en el hospital? No hay mascarilla, dice Yocasta. No hay mascarillas en el hospital. Dice... Atención, no hay suministro en los hospitales. Eso lo pude yo constatar ayer. Oíste, Vladimir Paula. No solamente en ese, en todos Entonces, los hospitales. Allá, allá, del allá, país. Ahí hay También. imágenes de. Con otra, gracias, horrorosas excepciones, ¿eh? No hay suministro Así en los es. hospitales.